Antes de profundizar más en la sintaxis de CSS, hay una serie de conceptos que conviene tener claros a la hora de diseñar. Estos conceptos son eh, la herencia y la cascada. Antes de empezar a hablar sobre la herencia, vamos a hacer una pequeña prueba. Eh, tenemos aquí cargado el documento de trabajo, el documento de siempre, pero lo que vamos a hacer ahora va a ser que donde pone historia de la muerte, las palabras estas, vamos a rodearlas mediante la etiqueta EM. Nuestra idea va a ser que ese esas tres palabras, esas cuatro palabras, perdón, se encuentran enfatizadas. Como podemos ver, a la derecha aparecen, en, en este caso, en cursiva. ¿no? Ya solo con esto podemos pensar una, que hay algo un poco extraño. Y es que, eh, si vamos a la hoja de estilo, tenemos puesto que el párrafo sea de color verde. Pero en este caso, lo que nosotros hemos marcado es que la estrella de la muerte no es dentro del párrafo, sino está dentro de las etiquetas M. Sin embargo, sigue siendo verde. Para hacerlo un poco más eh, vistoso, más visible, vamos a poner aquí, vamos a cambiar también la fuente, y vamos a ponerle que sea, como antes, 2m. Vemos que todos los párrafos aumentan su tamaño, lo cual ha esperado, acabamos de cambiar esa regla, pero no solamente eso, sino que lo que es el bloque que estaba en, en, enfatizado también ha aumentado su tamaño. Es decir, se le ha dado el valor de la propiedad desde el párrafo. La estructura de un documento HTML puede verse como un grafo, y en concreto como un grafo que se denomina árbol, que no es ni más ni menos que un grafo, pero que tiene un único nodo raíz. En este caso, por ejemplo, sería HTML. Este nodo puede tener a su vez hijos, hijos que cada uno de ellos puede también tener sus propios hijos. El grafo que tenéis en pantalla, el árbol que tenéis en pantalla, es el árbol que sale de ver la estructura, de mostrar la estructura del documento con el que estamos trabajando en este vídeo. A partir de aquí podemos empezar a jugar y a poner nombres a ciertos elementos en función de sus relaciones o de las relaciones entre ellos. Así, por ejemplo, todos los elementos que están contenidos dentro de otro elemento se dice que son sus descendientes. Por ejemplo, H2, EM y UL son descendientes de Body. Por otro lado, un elemento que está directamente contenido en otro se dice que es su hijo. Por ejemplo, EM es hijo de P. O dicho de otra manera, P es el padre de M. Todos aquellos elementos que están por encima de un determinado se denominan ancestros. Por ejemplo, tanto body como HTML son los ancestros, por ejemplo, de H2. Y por último, los elementos que comparte el mismo padre se denominan hermanos. Por ejemplo, H1, H2 y P son hermanos y en este caso su padre es body. Bien, pues ciertas propiedades son heredables. ¿Eso qué significa? Pues que la definición de ellas en un elemento no solo afecta a ese elemento, sino que también va a afectar a todos los descendientes de ese elemento. Hay que tener en cuenta que no todas las propiedades son heredables. ¿vale? Hay unas sí y otras no. Por ejemplo, propiedades que tienen que ver con el texto, como, como el tamaño de la fuente o el color, suelen ser heredables. Pero sin embargo, por ejemplo, propiedades como el, los colores de los bordes o los márgenes o el color de fondo eh, son cosas que no suelen ser heredables. Bien, pues esto hace que cuando queramos utilizar una nueva propiedad es interesante que consultemos su referencia y que veamos que una de las características de esa propiedad va a ser si esa propiedad es o no es heredable. Esta es la captura de una página web en la cual hay una referencia de, de propiedades, he cogido el font size y eh, nos indica por ejemplo que la propiedad sí que es heredable, ¿vale? está marcada como que la herencia es verdadera. La gracia o la forma de sacarle más partido a esta propiedad consiste en saber a qué elemento aplicar la propiedad para que ésta se pueda heredar y de esa manera evitar repetir la regla, evitar la definición de la propiedad en los diferentes elementos. Por ejemplo, si quisiéramos que en este documento no únicamente los párrafos fueran verdes, sino que lo fuera todo él, la primera opción podría ser eh, aquí agrupar los electores y poner todos los electores de los elementos que aparecen, ¿no? poner h1, poner h2, creo que también hay un ul, ¿vale? entonces aparecería todo verde. Evidentemente, si aparecieran nuevos elementos, nuevas, eh, nuevas etiquetas, pues habrá que estar pendiente de cambiar esto. Teniendo en cuenta que queremos que todo el documento sea verde, la opción más rápida, la opción más sencilla, es poner que el body sea verde y que esas propiedades, tanto verde como el tamaño, eh, se hereden a todos los elementos que estén eh, por debajo del que en este caso es todos los elementos pero claro aquí podría surgir la pega de bueno es que yo quiero todos los elementos menos el segundo párrafo, ¿puedo hacer eso? sí, lo puedo, hacer. puedo venirme al documento y en el propio documento hacer, modificar aquí su estilo y decirle que en este caso lo que quiero es que el color sea rojo es decir, yo puedo sobreescribir el estilo heredado indicando para cada elemento que me interese exactamente esa propiedad. Es decir, sobreescribo la propiedad que viene heredada y tiene preferencia la que más cercana esté al, eh, al elemento al cual quiero cambiar la propiedad. Cuando hablamos de CSS ya eh, todos sabemos lo que significan las siglas. ¿no? Hojas de estilo en cascada. Sabemos ya que son las hojas de estilo pero nos faltaría saber qué es eso de la cascada. Bueno, pues la cascada es una técnica para evitar conflictos entre estilos. Ya hemos visto algo de esto en el vídeo anterior, pero eh, ahora es el momento de verlo con más profundidad. Como sabemos, es posible aplicar a un mismo documento HTML diferentes estilos, ya sea porque se adjuntan diferentes sitios o porque hay varios enlaces a ficheros externos. Es decir, ya sea porque aquí pongamos, por ejemplo, la etiqueta style... con nuestro ejemplo de siempre, con el color green. Esto es una opción, pero es que además puede ser que hagamos utilizar la etiqueta link En este caso, eh, hemos definido, tanto en el fichero, en la etiqueta eh, style, hemos definido una regla para P, así como hemos creado una etiqueta link donde hemos relacionado a un fichero externo, en este caso a este de aquí, donde nos dice que el, la, el párrafo P ha de ser amarillo. ¿no? Luego tenemos dos accesos a o dos definiciones de la misma regla. Pero es que además pudiera ser que esta de aquí no existiera, o que también existiera, daría un poco igual. Y además, esta de aquí, por ejemplo, hubieran dos. Una que, una que fuera al fichero eh, unidad 2 vídeo 0,3, fichero 0,2 y otra que podría ir, por ejemplo, a otro fichero, ¿no? Por ejemplo, al fichero este de aquí, ¿vale? Es decir, que hay varias, posi hay varias posibilidades de poder eh, asignar nuestros estilos. Esta flexibilidad es buena, cualquier cosa que es flexible es potente, pero nos crea un problema, que es el problema de las posibles colisiones, de los posibles conflictos entre reglas. Bien, pues la técnica que utiliza CSS para solucionar estos conflictos se llama cascada. ¿Por qué se llama cascada? Bueno, pues porque consiste en ir aplicando eh, las reglas, en aplicando los estilos, y esos estilos se van sobreescribiendo con otros estilos que llegan posteriormente, pero que tienen más peso que los estilos previos. Ante eso surge la pregunta de saber qué estilo o cuándo un estilo va a tener más peso que otro estilo. Bueno, pues como hemos comentado ya anteriormente, el peso viene dado por la cercanía al contenido. Es decir, el más cercano al contenido es el que más peso tiene, es el que más prioridad tiene, el que más preferencia tiene, el que su estilo tiene más preferencia. Obviamente, el, el de mayor preferencia es el, eh, la definición inline. ¿no? Es poner aquí, como hemos hecho ya también anteriormente, venir aquí y poner que el estilo es el color es rojo. Este, esta definición tiene más prioridad que las anteriores, para simplificarlo voy a quitar esta de aquí, voy a dejar solamente la primera. Eh, pues bueno, esta definición tiene más prioridad, tiene más peso que la que se carga externamente y por lo tanto el párrafo segundo, que es donde está definido, coge el color rojo. En el, el anterior párrafo se ve claramente que es amarillo, pero bueno, enseño el fichero CSS que eh, define la regla que hace que los párrafos sean amarillos. Volvamos al documento. Bien, eh, esa es la más prioridad. Nos quedan dos más. Nos quedan los ficheros externos y, los fiche y la definición de estilos embebida. ¿Cuál tiene más prioridad? Bueno, aquí surge una pequeña pega. Según la especificación eh, CSS, el style, es decir, los, los estilos embebidos, tienen más peso que los ficheros externos. Pero más es que eso es un poco relativo, porque realmente eso es así en función de cómo hayas colocado, cómo hayas definido los styles y los, los ficheros externos en tu cabecera. Realmente la, la, la, el, que primero, el que más preferencia tiene, el que más peso tiene, es el que está más cerca del contenido. Es decir, si yo aquí coloco un style y aquí pongo p igual a color y pongo blue, vemos que eh, no pasa absolutamente nada. Sigo cogiendo el amarillo para los párrafos 1 y 3 y el segundo sigue estando en rojo porque están inline. Es decir, que digamos que aquí no se cumple la regla de la especificación. El style no tiene preferencia sobre el externo. Sin embargo, si quito esto y lo pongo aquí arriba, ya veo que en este caso el que tiene preferencia es el style, es decir, el que ha cogido... El que ha abandonado, el que, ha, el que, ha, el que se ha sobreescrito, es el amarillo que viene del color definido en la regla externa. Es decir, el que más cercano está al código, esto de aquí, está más cercano a la definición del documento que este de aquí, es el que tiene prioridad. Para evitar problemas, posiblemente lo mejor sea que cuando queráis combinar los dos tipos de, eh, de definición de estilos, es que pongáis delante siempre los enlaces a los CSS y posteriormente que pongáis la, eh, la etiqueta style si lo consideráis. Bueno, pues ya podríamos decir que tenemos las prioridades definidas. Teníamos tres modos de adjuntar document eh, documentos CSS a nuestro archivo HTML y hemos hablado de las tres. Pero realmente no es así. Hay otras opciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa con las propiedades que nos han definido en los estilos? Es decir, eh, esta, estos párrafos de aquí están escritos con una fuente, ¿Dónde está esa fuente definida? Yo no la he definido. Ni aquí está definida, ni en el fichero CSS está definida. ¿Qué fuentes ha cogido? Bueno, en este caso es el navegador el que tiene sus propios estilos por defecto. Estilos que también están en esta cola de prioridades. Eh, están ahí, pero son los que menos peso tienen. Es decir, son aquellos que te, el navegador define para que puedas escribir de alguna manera, con ciertas características. Pero que en cuanto eh, alguien en toda la cola posterior quiera sobreescribir, se sobrescribirán sin ningún problema. De hecho, es lo que está pasando. Eh, en un principio, el texto es negro y en cuanto hemos escrito el color azul o el amarillo en el enlace, se ha sobrescrito sin ningún problema. Otro bloque que también aparece, o casi mejor aparecía, es el bloque de configuraciones de usuario. Antiguamente, los navegadores, por cada perfil de usuario, tenían un fichero CSS que permitía que el usuario personalizase cómo quería que el estilo se visualizase. Eh, hoy día ese fichero, como digo, ha desaparecido, ya no está, y ese tipo de configuraciones se puede decir que medio se funden o se confunden con las configuraciones por defecto del navegador. Configuraciones que además se han quedado muy reducidas básicamente a modificar eh, fuentes, tamaños de fuente y cosas de ese estilo, ¿no? Un poco más. Este bloque cuando existía tenía más peso que las eh, configuraciones por defecto, lo cual es comprensible. Así un usuario lo que podía hacer es que si por defecto el color de, las, de, el color de fondo de una página es blanco, él puede decidir, cambiando su fichero de configuración, que quería que fueran negras. De manera que si nadie por detrás, es decir, nadie, en eh, la definición de los estilos de la página, el autor de la página, decidía o especificaba que tenía que ser blanco, la página sería de fondo negro. Como digo, ese bloque ya desapareció desaparecido, los navegadores eh, hoy en día yo creo que ya ninguno lo soporta. Es pues interesante dar la idea por algo que veremos al final, de, final de, del vídeo. Todavía hay un bloque más, que es un bloque que eh, depende de cómo se puede adjuntar el documento CSS al HTML. Hemos visto tres, he comentado tres, pero realmente hay un cuarto, un cuarto que no es muy recomendable utilizar, pero que existir existe. Y es el uso de la función import, una función que tiene CSS para importar eh, otros documentos eh, CSS. No es muy recomendado porque si no se usa con cuidado suele generar problemas de eficiencia a la hora de cargar los ficheros. Entonces, casi normalmente es mejor eh, descartarlo, ¿no? Pero como mínimo sin sí comentarlo. Eh, básicamente consiste en la, en la etiqueta style en incorporar una función, como digo, que se llama import con un parámetro URL al cual aquí perdón, al cual, eh, le decimos el fichero a cargar. Pues unidad 02, este de aquí, por ejemplo... ¿de acuerdo? ¿Las preferencias cuáles son? Bueno, pues en un principio estas preferencias son las mismas que hemos comentado con eh, los estilos embebidos y los estilos externos. El más cercano será el que eh, tenga más prioridad con respecto al otro. Realmente aquí hay una pequeña, una pequeña un pequeño matiz y es que eh, las órdenes import conviene que sean las primeras dentro del style. Es decir, esto conviene que esté aquí arriba y no que esté, por ejemplo, aquí abajo. Ups. Conviene que esté... Ahí arriba y no que estuviera aquí. ¿vale? Esto suele dar problemas, suele dar bastantes problemas con ciertos navegadores, con lo cual lo recomendable es que siempre estén aquí. Y si siempre están ahí, pues obviamente eh, tendrán prioridad con respecto a lo que esté delante, pero si luego defines tú en el resto del style, defines una, una regla que ya esté definida aquí, pues obviamente tendrá prioridad esta de aquí, que está más cerca que la que está definida en el fichero este de aquí. Bueno, pues eh, ya hemos definido un poco el, el, la cola de prioridades que tiene, es decir, quién va a tener más importancia, más peso a la hora de que su estilo sea, eh, sea, sobrescriba a otros, pero nos quedan dos pequeñas condiciones. La primera es, eh, ¿qué ocurre si queremos que una regla no sea nunca sobrescrita? Es decir, que defino una regla aquí y no quiero que nadie de los que hay por debajo, los que hay, mejor dicho, por arriba, los que están más cercanos, eh, tienen más peso, están más cargados al contenido, quiero que machaque mi regla. Mi regla tiene que tener prioridad. Bueno, pues para eso lo que se puede hacer es utilizar una etiqueta, un label, eh, que se puede asignar a cada uno de los estilos indicándole que es importante. Es tan importante que no ha de ser sobrescrito por ninguno de los sin ninguno de los que vienen por detrás. Por ejemplo, vamos a borrar el import para que no nos mareen. Bien, y... Eh, <coughs> Vámonos al fichero de aquí. Tenemos el fichero externo que el color es el amarillo, pero como está eh, declarado en, la, en el estilo embebido que el color es azul, pues las letras quedan de color azul como, eh, como esperábamos, ¿no? Bien, pero yo si sí me voy aquí al fichero y lo que le digo es que el yellow, pongo important, automáticamente todos los párrafos se han puesto en amarillo. Y digo todos porque incluso se ha machacado el estilo inline, es decir, este eh, el estilo eh, P, la regla P, que se ha definido en el, en el fichero externo, al poner el importan, tiene preferencia sobre todo, es decir, le da igual todo lo que se defina posterior, no se va a sobreescribir, inclusive, con el que más preferencia tenía hasta ahora. Luego podemos decir que este sistema permite ser, eh, permite estar encima de toda la cola de prioridades, siendo el que más prioridad tiene. Pero realmente no es así, realmente aún todavía hay una cosa más, hay ¿eh? una forma de darle más prioridad todavía a un estilo. Es una cosa un poco más eh, enrevesada, pero que eh, sí que puede ser utilizada y de hecho hay alguna, alguna forma de hacerlo. Acabamos de decir que habían hace no mucho, había una posibilidad de que los usuarios pudieran definir sus hojas de estilo de manera que tuvieran eh, su configuración personalizada, que eso ha desaparecido. Pero realmente sí que es posible, mediante alguna extensión que puedes aplicar casi a cualquier navegador, a Chrome, al Firefox, al Opera, puedes hacer que se puedan cargar estilos de usuario. Esos estilos de usuario van a tener eh, prioridad, la misma que tenían, eh, como he comentado antes, estarían en el segundo lugar en esta con de prioridades, pero si a cualquiera de esos estilos que definimos de usuario le ponemos la etiqueta Important, en ese caso, ese estilo va a ser el que más prioridad va a tener. Es decir, va a tener más prioridad incluso que los acabamos de ver. Esto es así porque puede darse el caso que alguna persona necesite alguna, eh, alguna facilidad en la página web, por ejemplo, para poder tener una lectura más cómoda. A lo mejor esa persona define su CSS personalizado para que el contraste de las letras sea muy alto y el tamaño de la letra sea más grande. No quiere que ese, eh, ninguna, ningún CSS... Pueda sobreescribir su estilo. Para él es un, es un lío, ¿no? Que eso ocurra, es, va a impedirle que pueda leer bien la página. Con lo cual, en este caso, él puede modificar ese estilo, darle la etiqueta Important, de tal manera que siempre por encima de lo que haya pensado el autor de la página, su, eh, la página que vaya a cargar se va a leer como él desea, con sus especificaciones. Como he dicho, este tipo de estilos solo pueden cargarse hoy en día mediante extensiones. Una extensión bastante conocida, creo que funciona en casi todos los navegadores es Stylish. Bien, pues hemos visto ya un repaso de, ahora sí, de todos los posibles eh, métodos de inserción de CSS y de sus prioridades, ¿no? De cuál tiene más prioridad que otro. Aquí tenemos una, tenemos un diagrama, tenemos un esquema que nos muestra un poco lo que serían esas prioridades, desde la que menos preferencia tiene a la que más preferencia tiene. La de menos, como hemos comentado, sería el por defecto, la que proporciona el navegador. Después estaría con un poco más de preferencia el usuario con las Particularidades que he comentado, que existe, pero no existe, ¿no? porque está ahí en ese, en ese limbo. A continuación estarían las eh, tres, est tres conocidas, o mejor dicho, las dos más conocidas, que son los embebidos, y la externa, junto con el import. Esta que he comentado que no es muy recomendable utilizar y que eh, su orden de preferencia va a, va a depender de cómo estén colocadas en, en, en el documento HTML. A continuación, con más preferencia, tenemos los inline. El siguiente serían ya casi en la, en la cumbre, Serían los important y por último eh, teníamos los important pero definidos por el propio usuario. Bueno, pues con la, con la cascada, con esta técnica de la cascada, el navegador ya va a saber con qué hoja de estilo ha de quedarse en el caso de conflictos. Pero esto no implica que todavía puedan seguir existiendo conflictos. De hecho, pueden darse dos problemas más. El primero es que en una misma hoja hayan dos reglas diferentes para el mismo tipo. Por ejemplo, voy a, voy a comentar, voy a quitar esta línea de aquí. Y vamos a poner aquí P, color, eh, por ejemplo, pues, eh, azul. Bien, hay dos P dentro de la hoja de estilos, de la misma, de la misma método de aplicar estilos, que en este caso son es los embebidos. ¿Cuál coge? Pues lo habréis visto claramente. Bueno, la verdad es que claramente no, porque no se ve casi nada. Vamos a poner otro color, por ejemplo, el, el... esto es blue. Pues Vamos a poner un green. Eh, coge el último, ¿no? coge en el fondo lo que la cascada nos dice, el que está más cercano al contenido. Luego en este aspecto, en el fondo la filosofía sigue siendo la misma. Existe otro problema más, que es aquel en que un elemento pueda ser seleccionado por dos selectores diferentes, por dos formas de selección. Por ejemplo, eh, porque sea de un tipo determinado, por ejemplo, que sea un párrafo, como este caso, pero que además tenga un identificador concreto. A lo mejor hay una regla definida para el párrafo, por ejemplo, que el párrafo es green, como tenemos en este caso, pero además se le puede decir en otra regla que para ese identificador el color tenga que ser amarillo. ¿Cuál de las dos elige? ¿La del párrafo o la del identificador? Bueno, pues eso se resuelve ya con la, no con la técnica de la cascada, sino con una técnica que se denomina la técnica de la concreción, que eh, veremos posteriormente cuando veamos los selectores.